Gracias al beneficio económico de la convocatoria Jóvenes en Movimiento 2022, los tres integrantes del grupo, Néstor de León, Jules Ortiz y Dan Puello, llevamos adelante el proyecto Generación 2030 Escuela de Jóvenes Creadores Digitales, una propuesta de formación y creación para jóvenes del Departamento del Atlántico de entre 16 y 23 años y de los estratos 1, 2 y 3, enfocada en el perfeccionamiento de habilidades para el desarrollo y escritura de contenidos digitales. En este primer día he aprendido muchas cosas para poder ejercer mucho mejor el tema de la edición, el tema de la creación de contenido y de qué quiero mostrar en mi contenido. Entonces, quiero seguir aquí y pues aprender mucho más para poder mostrar también lo poco que he aprendido acá. Hola, soy Alejandro Valencia, me encuentro cursando octavo semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Norte y hago parte de la Escuela de Formación Generación 2030, una oportunidad genial para crear, para aprender a crear contenido digital. El día de hoy y el día de ayer pude presenciar clases de la generación 2030. Me parece que estas clases van mucho dirigidas, van dirigidas a la comunicación social. Independientemente si yo me quiero dedicar a esto o no, siento que esto me abre cierto tipo de puertas porque me enseña a cómo adentrarme en el público y cómo yo podría hacer llegar un mensaje. Esto me puede servir independientemente para el camino que pueda tomar a mi vida y siento que las clases son muy abiertas, dinámicas y centradas a los estudiantes que participan. Como ya sabemos, en esta generación hay estudiantes de décimo y once grado. Debido a que yo todavía no he decidido el camino de mi vida, esto puede ser una guía, de alguna manera, a ver qué puedo llegar a hacer y cómo llegar a expresar cualquier cosa que a mí me gustaría transmitir. Con el apoyo de instituciones educativas de carácter público, desplegamos la convocatoria que diseñamos y 54 jóvenes de colegios e instituciones de educación secundaria y superior del Departamento del Atlántico respondieron al llamado expresando su deseo de hacer parte de este proyecto. Posteriormente, hicimos una selección de los 20 mejores perfiles, priorizando la calidad de sus propuestas y su claridad a la hora de expresar el interés en hacer parte de la escuela y les compartimos la información necesaria para ser parte de esta. Hola, mi nombre es Juan Camilo Gutiérrez, estoy en el noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo y la experiencia que he tenido aquí en Generación 2030 pues me ha parecido bastante fructífera, sobre todo porque, si bien como comunicadores tenemos habilidades que pueden ser reforzadas en la carrera al momento de presentar o de difundir contenido, es importante repasar conceptos y hasta este momento me ha parecido bastante bueno y bastante profundo el hecho de poder relacionar estos conceptos con nuestras habilidades y vida diaria. Así que considero que de aquí puede salir muy buen potencial, ya sea para la carrera o para más adelante en sus, en sus proyectos personales. Hola, yo soy Xiomara Mesa y también hago parte de Generación 2030. Es una oportunidad súper chévere para poder compartir no solamente con mis compañeros de carrera, sino también con aquellos que eh, todavía están, no salen del colegio, pero que están muy animados en ser los nuevos comunicadores de Barranquilla. Así que súper genial invitados a la próxima generación para que se unan a esto. Hola, mi nombre es Viana Linero, estudio estudié en la Escuela Normal Superior de Hacienda y hago parte de Generación 2030. Esta experiencia me pareció muy provechosa y enriquecedora para nosotros los jóvenes que nos gusta todo esto de creación digital. El día de hoy hablamos de marca personal y creo que es un tema bastante importante para todo esto de las creaciones digitales. Hola, mi nombre es Natasha Lobo, este, estudié en la Escuela Normal Superior de Hacienda y hoy, como dijo mi amiga Viviana, este, estábamos trabajando la marca personal y me pareció bastante interesante ya que muchos de nosotros queremos tener nuestra propia marca y salir al mundo y pues es una manera bastante enriquecedora para hacerlo acá. Muchas gracias. Previo al inicio de los talleres, se realizó una reunión en la Universidad del Norte el día 1 de octubre con los 10 jóvenes seleccionados de parte del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte, haciéndolos una inducción al proyecto e invitándolos a fungir como padres de apoyo para trabajar con los chicos seleccionados. Esto dio un total de 30 jóvenes beneficiados que harían parte de la escuela Generación 2030. Y para que tengan claro que nada es eterno, como decía Jorge Dereck, ¿o sea, nada es eterno, nada es eterno, en el mundo del internet aún más pas, pas, Todo pas, es un Y todo, todo se está transformando bien, todo el bien, tiempo bien, bien, bien. Memes <risa> copiar, mover, sobre. Me muestra a mí un plano general, quiero que compre mi producto, hago un corte, pongo el plano del producto, vuelvo a mí diciendo las cualidades del producto. Quiero mostrar el tutorial de cómo jugar Fortnite, me muestra a mí, me muestro fragmentos de un juego de Fortnite cuando lo juego y así vamos sucesivamente. Y es así, siempre es lo mismo. Algunos dirán que es repetitivo, otros que no es, cortar, no El idioma de los sentimientos es aquella que calma el dolor del desesperado y el camino del desalmado. Por eso le dedico tan, todas mis letras, las cuales pienso que ya es momento de dárselas al mundo, y sepan que no están solos en sus amarguras y sus pesares. Que sepan que en ella pueden encontrar ese dulce consuelo y a la vez identificarse con su propio ser más o menos tres años, he tenido la experiencia de trabajar con distintas marcas, marcas personales, marcas comerciales, empresas, eh, me encargo de pues, generar también, elegir los contenidos que van a salir en las distintas plataformas digitales y nada, este, me alegra mucho que estén aquí, que puedan descubrir este mundo que es increíble, uno entra ahí al marketing y no quiere salir, entonces espero que aprendan muchísimo y que lo disfruten bastante. Soy Alejandro Herrera. Tengo 17 años y vivo en el municipio de Malambo, Atlántico. Desde mis 11 años tuve muy claro que las artes escénicas y el tema de los medios era lo mío. Tanto que me llegó a interesar la comunicación social y el periodismo. Un día como influente, pasé por una cámara solamente para salir en la televisión, pero me sentía tan bacano porque me di cuenta que eso me gustaba. Gracias a eso, me ha llamado mucho la atención la creación del contenido y los medios audiovisuales. Eh, lo de ser conciso y claro es importantísimo el menos es más, show don't tell la clave, la magia del cine y lo que diferencia una telenovela eh, X barata, ahora, ahora son mejores pero lo que diferencia una telenovela del año 2009 del año 2010 o una telenovela cualquiera o la rosa de Guadalupe de un producto de calidad, mínima calidad es ese principio, show don't tell muestra, no lo digas por último, realizamos una muestra audiovisual el día 29 de octubre en horas de la tarde, donde posteriormente se hizo entrega de los certificados y reconocimientos a los mejores creadores. Su trabajo y creatividad fueron reconocidos y culminó la experiencia de esta primera edición de Generación 2030, Escuela de Jóvenes Creadores Digitales.